Hey, yo soy Jairo Frenetkin 2 y ella es. ¿Quién es ella? Uh, ¿Sabes lo que significa eso? Que nos viene un tag. Preparados porque vamos a hacer el tag del año nuevo. Bueno, ya sabes cómo funciona esto, no te rías, ¿eh? Hace. <risa> ¿Veis? Por eso mismo no la atraigo mucho, porque cuando la atraigo siempre se está riendo. Y Muy se está riendo de, de, de, de mi manera de decir las cosas. Pero no pasa nada, tranquilos. Hoy le he engañado para hacer el tag del año nuevo. ¿sí? Sí. Es decir, vamos a hacer 10 preguntas que iremos contestando. Bueno, estamos a día 3 de enero. Eh, sí que es verdad que esto teníamos que haberlo hecho antes de que acabase el año, pero bueno, no pasa nada. Vamos a contestar las preguntas adaptándolas a lo que es el final del 2020 y a lo que esperamos del 2021. Y ahí van las preguntas. ¿Lista? Venga, ¿Cómo? primera pregunta. ¿Qué fue lo mejor del 2020? Yo lo tomo claro. A ver, ahorrar. Ahorrar fue lo mejor del 2020. Bueno, yo para mí... Ahorrar. Ahorrar dinerito, dinerito. Claro, cuando estamos ahorrados. Pues. Vale. Yo para, mí, lo mejor no lo de, yo, para mí, lo mejor de 2020 es que, gracias a Dios, no, no, estamos, ten, sanos. no estamos sanos y no tenemos a ningún familiar afectado por el por coronavirus. Por lo menos en nuestro caso, hemos tenido mucha suerte. Pero sí, no es verdad que. Madera. Sí, que es verdad. No toque mucho madera que se mueve todo. Sí que, es verdad, sí, que es verdad que también nos hemos protegido. Así que es difícil que nos pase algo. Bueno. ¿Qué fue lo peor del 2020? Para ti. ¿Aguantar de aquí todos los días. ¿Qué has dicho? No, porque casi no nos veíamos, Y nosotros salíamos. Eh, lo peor. Salíamos a trabajar. Matiza, que nos denuncian. Salíamos a trabajar. Casi lo peor. Lo peor. Pues supongo que no veo a mi familia, ¿no? Lo, lo, vivo. lo peor fueron los tres meses de, de no ver a la gente, a los amigos. Bueno. Bueno. Tampoco. Tampoco tanto. Que cuando empezamos a salir, era como plan, que. ¡Qué coñazo salía! ¡Hola! ¡Madre mía! Así estábamos Bueno, lo peor yo creo, lo peor ha sido la pandemia Este ya está, que sí. no hemos podido viajar No hemos podido hacer una vida normal Como hacíamos antes, pero bueno A ver si ya se acaba esto Y podemos hacer una vida normal, ¿no? Sí Venga, ahora viene la tercera pregunta que es ¿Qué película o serie Te ha gustado más del 2020? Uh, bueno No es no <risa> no muy hinchado. No <risa> muy hinchado. Yo creo que todas las que no había visto en la vida la hemos visto. ¿Cuál crees que es la mejor? Que para ti. Yo tengo dudas, ¿eh? Hombre, la Casa de Papel fue... Sí, porque no, no habíamos visto la Casa de Papel no. y nos flipó. Pero yo también me ha gustado mucho Patria. Hostia, Patria, cuidado. Y Cobra Kai. Bueno, Cobra Kai me ha gustado ahí con el carácter de... No, pero Patria también, muy bien. Claro. Bueno, eh, hay... Y Fariña. Y Fariña también. Bueno, es que hemos visto un montón y, y la última que hemos visto también que está muy bien. Pero que al final, cómo te digo yo, esto es, el 2020 ha sido el año de de, de, ponernos el día en de ponernos en series porque no veíamos ni una serie, nosotros no teníamos tiempo de ver series, pero bueno, sí que es verdad que con el confinamiento y los horarios que hemos tenido de trabajo un poco nos permitían ver un poco más series y hemos aprovechado y hemos visto bastantes series y nos sí. hemos enganchado a muchas. Canción que más te ha gustado del 2020. Uf. Yo, mira, Hombre, a ver. Yo, yo tengo en la cabeza, la de Hawaii, Que es una canción súper sí. machista Y asquerosa sí. Pero se me ha pegado en la cabeza Y tengo toda la musiquilla esa dini, dini, Y la del Feta gana ahora Ah, bueno, sí, tú tienes la de Z Tangana, ah, la, de, la de la gente de, de que, de la de la húngar y la de la, de... Ya la de la cuarentena resistiré, por supuesto. Bueno, de resistir yo estaba un sí, poco estaba muy ya también, ya, eh. Resistiré. De tanto resistir y tanto aplauso. Eh, estaba ya estaba pantalón. No lo sé, porque es que hemos escuchado mucha, pero del 2020 sí que tampoco. Sí, no, yo creo que yo tengo pegada la de la de la de, de, de Hawái. Y tú, y la otra de la Tangana también es muy pegadita. Ahora tienes que decir uno de tus logros en el 2020. No ponerme mala aguantando a ti. ¿Qué has dicho? No, uno de los dobles del 2020. No ponernos malos te digo. Pues yo? sí, ese yo creo que ha sido el reto, el, el estar sanos. ¿eh? Esto, como, esto es como una el, película de supervivencia, ¿no? Soltamos. Maricona y a ver qué maricona en el último. Sí, sí, sin duda, estar sanos, ha sido el logro básico que hemos tenido. Estar sanos. V de victoria. Libro favorito del 2020. Uh, ¿Tú ya lo tienes la trilogía? No, no, yo me terminé de leer la de Elizabeth Benavén. Ah, buen libro. Y ahora empecé a leer Mercedes Ron, que voy por la segunda. Y está enganchadísimo. Estoy enganchadísimo. Pues yo mm, me he leído dos o tres libros de Javier Sierra, creo. Mm. Pero el que más me ha gustado de Javier Sierra ha sido el Guardián del Prado. Me ha encantado ese libro, me parece, vamos. Estoy súper fan de Javier Sierra, de hecho, en Reyes. He pido toda la bibliografía que me quedaba por yo, leer yo, yo, yo, yo, yo. Pero me encanta ese, me encanta ese escritor y por cierto es un tema, tema de misterio y tal, y me, me mola mucho el, el rollete. Como es, que es muy curioso. Una tradición para el año 2020? Para, eh. Sí, para el año nuevo, para 2021. ¿Alguna tradición? Que te dan jodido, porque está las semanas antes ya la han <risa> o sea, el, Yo creo ya. que. Yo, yo no sé qué tradición, porque es que mira. El juntarme con la familia para el tema de cuando hacen la matanza y tal, que es muy típico allí hacerlo allí en mi no casa. Para comer, ¿no? Para... Bueno, eso creo que no lo voy a poner, ¿no? Porque si no... Uy, pues eso es la gracia. Bueno, sí, sí lo pondré. Bueno, que en mi, en mi casa se siguen haciendo tradiciones de, de la matanza y demás, y se junta toda la familia. Y esa tradición espero que para el 2021 pueda juntarme, más que nada, por juntarme con la familia y pegarme la panza de trabajar y disfrutarlo. Este año no he podido. Y tú, ¿alguna tradición que quieras hacer el año que viene? Este año. El, el año que, este año que viene, el 2021, bueno, el que estamos, el 2021, que estamos. sí. Que no hayas hecho el año pasado. La feria. La feria de Almería también. Me cago en la va. Me cago en la va. <risa> bueno, eso se... Madre sea, mía. Eso se podrá, pero bueno. El oleole, sí que... Bien. Ahora nos preguntan, ¿cómo hemos festejado el, el año nuevo? Si mucho, ¿eh? Viendo cachitos de Jerry Plomo. <risa> Riendo, ¿no? Me viendo un g La verdad que yo, yo sí es cierto que llevo sin salir una. De, pff, no sé cuántos años la tira de, sin salir noche vieja. Yo, la, yo nunca yo, salí, yo nunca me ha gustado ese día salir. Bueno, yo sí es salía. Raza, lo que yo sí salía, pero. Anda. Pero. No me llama, Mira ya me llama ahí, más a estar en casa, tomarte tu copichuela en casa. Garrafo. Estoy allí sí. es que eso no, que eso ahora. Bueno, desde que han puesto cachitos el fin de año, es una, maravilla, de una maravilla una eh, maravilla. La última pregunta: propósitos para el 2021. O oh, No sé. ¿Qué me va a proponer? Pues yo. ¿Qué me propone? Yo, propósitos. Propósito. A ver. Mira, no vamos comprar a... los... lo, lo típico no lo vamos a decir, ni apuntarnos al gimnasio, ni mierda de eso. No, porque no lo vamos a apuntar. Pero, pero, yo no pero yo creo que pues propósitos que tenemos, pues no sé, comprar un coche, tenemos no, pensado. Sí, comprar un coche, arreglar el baño. Arreglar la casa un poquitillo, hacerla más habitable. Sí, la... cambiar la ventana. Yo llegar a mil suscriptores, que no llego a 500, pero bueno, estoy cerquita ya. Y no sé... Propósitos, que sigamos bien en el trabajo, como estamos a día de hoy, que yo creo que estamos bien Y disfrutar de la vida, poder viajar, poder estar con la familia Tranquilo Tranquilidad No tener muchos problemas de... de... Porque la mascarilla sabemos que va a estar durante todo este año Eso lo somos vamos, No estar agobiados, no estar agobiados o sea, sí, Estar no tranquilos decir, y, te, mío, y, y cuidarnos para estar saludables y ya está sí. Esos son los propósitos ¿no? De la familia ver a la familia. Tú, pero no has visto en año. Claro, pues ya está. Bueno, si la hemos visto en julio, pero bueno, verla más. Así que nada, no disfrutar difícil. de la vida, básicamente. Los propósitos de, de año nuevo es disfrutar de la vida e intentar pues hacer las cosas que tenemos pendientes que no hemos podido hacer en este 2020. Llega el final del vídeo. Bueno, ya sabéis. Eh, Estoy, tengo ya 470 Suscriptores Estoy cerca Cuando llega 500 Sabéis que hay un sorteo Con un montón de cosas que podéis ver en todos los vídeos anteriores Y demás Y lo que os quería decir es que para este sorteo para, En este vídeo Voy a añadir en el sorteo Un pinball De estos jodecitos de darle a la bolita y toda De toda la, vida, de toda la vida Un que... pinball Un pinball Voy a meter Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros... Y comentar. Y comentar. Sí. Y cuando tenga 500 suscriptores, de verdad, os prometo que prepararé el mega sorteo este y os diré cómo se participará y demás. Y también, como hago siempre, en todos los finales de cada vídeo, quiero recomendar un canal. Quiero recomendar un canal que, bueno, yo voy siguiendo desde mucho tiempo, es un canal bastante grande, incluso la reto a que haga este tag, si, si se atreve. Que es el canal de, de alma, un mundo, el mundo de alma... Y también un café con alma. Pero vamos, su principal canal es El, el Mundo de Alma. Es una chica de granada súper salada. Yo la conozco en persona y es majísima. Y como siempre se ha aportado súper, súper, súper, súper bien. Es para mí la número uno haciendo holds. Es la, la número uno cuando, vamos, flipáis si los veis. Así que nada, os recomiendo que vayáis a su canal y la sigáis. Porque no me suele ver y, y la sigáis. Porque de verdad, tenéis que porque, ser suedecillos y suedecidas del campo. Así que nada, me, me, me hasta el día, aquí ¿no? el vídeo, ¿no? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres despedirte o algo? Hacía mucho tiempo que no te sacaba a ti Verdad, el año pasado, es que de verdad Un año ya sin salir, ¿eh? Que exagerado. Un año, desde el 2020 Así que nada, venga chicos Los pues quiero y hasta luego Chao